Estar aquí es eh, ser consecuente con lo que nuestro gobierno expresa. Eh, somos un gobierno de la producción, somos un gobierno que acompaña al que invierte, al que produce y al que trabaja. Y la expresión de la fiesta hoy es eso. Así que queríamos estar aquí para, para acompañar el esfuerzo del club en su organización y la demostración de... El esfuerzo que hacen los expositores, lo que se ve y una forma de expresar la producción de la ciudad, de la región y que tiene el entusiasmo propio de muchos sectores que han encontrado dinámica en los últimos tiempos, han ido recuperándose y tenemos puede haber una coyuntura donde necesariamente hay que frenar en la escalada de la inflación. Pero las expectativas es que uno nota en el que trabaja, en el que produce, es de seguir adelante, es de seguir invirtiendo, es de seguir produciendo. Eh, en todas las muestras, y recorremos todas, eh, con el equipo de producción, la mayoría personalmente, eh, ¿qué vemos? Muchos expositores. Nadie va a una feria si no tiene expectativa de venta. Y, y sabe que va porque hay expectativa de compra, y hay expectativa de compra en, en insumos, en maquinaria, en seguir creciendo, en seguir avanzando. La gente ve que más allá de la coyuntura puntual, eh, hay posibilidades de crecer, hay posibilidades de trabajar. Los registros de, de, de empleo, y precisamente de empleo blanco, han crecido. ¿Qué tenemos? La dificultad de que el poder adquisitivo acompañe eh, lo que es eh, el, lo, la mayor cantidad de puestos de trabajo. Y eso es lo que se necesita fundamentalmente para alentar, no solamente las inversiones, sino también la expectativa de, de cada una de nuestras familias eh, en, en poder crecer, en poder mejorar. Creo firmemente en las potencialidades de la región, en lo que es la provincia en su... E integralidad de sectores productivos como expresión concreta de lo que uno desea que sería que sería la Argentina.